Mujeres, no está creando, iniciando, se dañó, o oh, no, ahora sí, ok, ok, mujeres, eh, estamos trabajando en el reto de los 45 días con Marimelda, la mujer del futuro, y estamos haciéndonos esta pregunta, ¿cómo ser una mujer Productiva. Y eh, hoy, en especial en este día, que es el día número 10, queremos hablar de mm, descubre el método de la Escuela Cuántica mía descubre el método EQM. Es un método, mujeres, que nosotros eh, con el pasar de los de los años, con el pasar con la experiencia, hemos podido aprender este, este método que obviamente nos va a servir para nosotros poder eh, lograr ser unas mujeres productivas, y que bien, ese es el sentido bien, de bien, esto. Hablar. Bueno, vamos a, a, a entender algo, y un método es lo mismo que, una, que un sistema, es decir, que si tú aplicas, Paso a paso, lo que yo te voy a decir, vas a lograr los mismos resultados que yo he logrado. Un método es parecido a una, digamos, a una receta. Es una receta, eh, cuando a uno le dicen, vamos a hacer, eh, aplicas un vaso con agua, una cucharadita, eso es una receta. Lo mismo es el método de la Escuela Cuántica Mía, son pasos son eh, diseños eh, que yo he podido, digamos, descubrir eh, en el pasar de los años con la experiencia y entonces eso es lo que yo te quiero dar, eh, descubrir eso, descubre ese método. Bueno, eh, vamos a, a descubrir el método, entonces me dice... Un momento que está entrando personas y hay que darle las bienvenida. Hola a todas las mujeres que están entrando. Eh, ¿Cómo están? ¿Me pueden colocar el nombre de dónde nos están viendo? Si ¿Sí nos pueden colocar desde dónde estás. Eh, vamos a descubrir este, este método y me alegra mucho. Bienvenida a todas estas mujeres del futuro que quieren ser unas, unas mujeres productivas. Eso es lo que estas mujeres quieren. Hola, ¿cómo estás Ari? Gusto saludarte, eh, Ana, bueno, Ada, todas ustedes. ok. Bueno, vamos a, a enfocarnos en este método. Es un método, entonces, este método de la rutina diaria donde nosotros estamos trabajando por bloques me ha otorgado varios poderes. Eso es lo que me ha otorgado el método. Me ha, ha otorgado varios poderes. Entonces me van a preguntar, Marimelda, ¿cómo así que un, un simple método? Porque la verdad... ¡Hola, ¡Oh, Luz! ¡Oh, ¡Qué emoción! ¡Qué gusto que estés en vivo! Me encanta, me encanta que estés en vivo. Aquí voy a, a descubrir el método de la escuela cuántica mía. Método E... C-M-I-A. Mira, este método me ha otorgado varios poderes. Yo soy una mujer poderosa. <risa> en primer lugar, hacer varios bloques me da la libertad de liberar trabajo, tiempo. Me, varios bloques me da la libertad y se trabaja por niveles. Es decir, yo, María Imelda Cardona, soy una mujer que trabaja ocho niveles, ocho bloques diferentes durante el día, y al final del día, yo soy una mujer productiva. Te quiero enseñar mi método. ¿Ok? Entonces, tú vas a, a repartir eh, en la parte espiritual... Vas a repartir tus talentos. Mujer, tú tienes talentos. Las mujeres tenemos que trabajar los talentos. Tenemos que, también tenemos amigos. También nos gusta divertirnos. Nos gusta salir. Igual nos gusta descansar. Todo no puede ser trabajo y trabajo y trabajo y obsesionarnos con el trabajo. No, se necesita mínimo. Y todas esas técnicas es lo que yo enseño. Mira, yo enseño cosas tan, yo te diría honestamente, tan simples como la técnica de los dos minutos. Y si supieras, las mujeres que están utilizando esa técnica de los dos minutos, cómo les ha servido. Marimelda, no se me desenfoque, sígame con el tema. Ok. ¿Cuáles son los ocho niveles que toda mujer debe de manejar? Debe de manejar el nivel espiritual, debe manejar el talento, Debe de manejar el de los amigos la diversión, debe descansar, usted mujer debe descansar, generar ingresos, mujer que no genera ingresos, no sé qué está haciendo en la vida, tiene que generar ingresos, es parte de su vida. Tiene que hacer ejercicio físico, mujer que no haga ejercicio físico, ay Dios mío, ¿qué les pasa a ustedes mujeres? Mujer que no tiene familia, ¿cómo que una mujer...? A estas alturas me va a decir que no tiene hijos, que no se ha casado, que ningún hombre la quiere, que está sola, abandonada, triste. No, no, no, no, no. Eso ya, eso es del pasado. Tiene que tener una familia y tiene que ser una mujer con compromisos, responsable, con compromisos. Paga la luz, paga el agua, paga las facturas, paga todo. Esto es ser una mujer madura, tiene tiempo para todo. Yo he notado que uno de los mayores problemas que me dicen a mí es, es que no tengo tiempo, es que no tengo tiempo. Y muchachas, si sí tenemos tiempo. Lo que pasa es que no hemos eh, dedicado el tiempo necesario para nosotros planear. Mira... Eso es lo que yo te quiero enseñar, eh, obviamente esto es un reto, obviamente el cerebro mmm, va entendiendo y, y al principio de pronto dice uno, es que es mucho, es que es demasiado, es que no puedo hacer todo, es que precisamente esto es un método y vamos a trabajar, perdón, vamos a trabajar por bloques de tiempo y tú puedes empezar yo lo hago con bloques de dos horas. Hay personas que me dicen, María Emelda, yo dos horas no puedo, yo hago 20 minutos. Pero eh, por eso es importante que estés aquí en el reto todos los días. Yo te voy enseñando partecitas por bloques de 20 minutos, que es lo que yo estoy estableciendo en estos talleres, porque me he dado cuenta que tu mente... Está científicamente comprobado que tu mente solamente tiene atención por 20 minutos. Una niña, un niño pequeño no presta atención sino 20 minutos. Y tú, a pesar de ser una mujer que tiene un cuerpo de 54 años, eres una niña emocional y por lo tanto te aburre, te cansa más de 20 minutos. Entonces, por esa razón, yo he tomado la determinación de que este taller no va a durar sino 20 minutos. Eh, ahí te di un tip. Fíjate que en cada taller yo te doy tips, 20 minutos. Acuérdate de la técnica de los dos minutos, que es, si una tarea te demora menos de dos minutos, inmediatamente la vas a hacer. ¿Por qué? Porque eso te sirve para eh, no acumular ni estar escribiendo, no, usted simplemente lo hace y punto, no tienes que, hola Raiza, ¿cómo estás?, no tienes que estar escribiendo que me falta esto, que tengo que hacer esto, no, usted inmediatamente hace lo que le demore menos de dos minutos. Otro, eh, estamos en lo que yo te voy a enseñar, a mí me sirve mucho este reloj y en el método de la escuela cuántica mía utilizo muchísimo lo que se llama, esto que se llama el temporizador. Yo me pongo tiempos para hacer las cosas y cambiar la actividad. Mira, ya me levanté a las 4 de la mañana. Mira, es que, es que, es que mi vida es un un arco iris, y yo quiero enseñarte que sea un arco iris, me levanté a las 4 de la mañana ya hice un coaching porque estoy haciendo coaching a las 5 de la mañana porque hay mujeres que realmente tienen el compromiso y quieren tomar coaching a las 5 de la mañana porque me dicen marimelda usted cómo hace <ríe> me, me, me dicen por aquí eh, me escriben me escriben por acá y me dice ¿Cómo hace para levantarse a las 4 de la mañana? Soy fan del temporizador. El tiempo como que se expande. Claro. Mira, eh, a mí me dicen muchas mujeres y me dicen: toda mi vida me ha costado mucho madrugar. Me ha costado mucho trabajo madrugar. Toda la vida yo quisiera matar el despertador por la mañana. Eso me lo dicen. Y mucha gente, yo no sabía, muchachas, que mucha gente me sigue en las redes sociales y me y, y quieren que yo les haga coach precisamente porque yo soy madrugadora, porque ellas me dicen, yo no soy capaz. Usted tiene la energía de una mujer de 20 años y yo tengo 54 años. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? Entonces yo por eso te digo, descubre el método de la escuela cuántica mía y eso ya va a ser una, algo que es una marca, e -E mía Ese mía Eso es una, una, un código para que tú puedas tener una vida, mira, ir a la playa, poder pasear, liberar el tiempo. Esto me ha otorgado varios poderes. Este método me ha otorgado varios poderes y varios bloques que me dan la libertad de trabajar a ocho niveles. Eso es algo muy importante que tú tienes que entender. En segundo lugar, me enfoco en los resultados que obtengo, obtendré en los próximos 45 días. Muchachas, el día ...que yo entendí la importancia del reto en los próximos 45 días... ...mujeres, ustedes tienen que entrar a la escuela... ...mujeres, usted tiene que inscribirse ahí en ese, en, ese, en ese listado... ...usted tiene que registrarse para que le llegue el correo... ...coloque su correo ahí... ...descargue esa guía... ...descargue esa guía, mujeres... ...miren, el día que yo me di cuenta... Sí, aquí estoy leyendo. Eh, sí, mira, tú puedes inscribirte ahí donde te pasé ese... Suscríbete. No lo encuentras. Dame un segundo, yo te lo paso. Mira, tú... Suscríbete acá, mira, aquí donde yo te voy a pasar, esta, donde dice descargar guía, tú entras ahí, si ¿sí lo ves, donde dice descarga guía, tú entras ahí y te registras, ahí estás ingresando a la escuela cuántica mía, eso es gratis, ahí no te estoy cobrando nada, te estoy regalando una guía gratis para que tú puedas trabajar tus ancestros para que tú puedas trabajar el árbol generacional y luego de que tú haces eso empiezas a trabajar con esto de eh, del método de la escuela fuente camino entonces para seguir en segundo lugar me enfoco en los resultados que obtendré en los próximos 45 días mujeres yo voy al futuro a los próximos 45 días y yo te quiero enseñar cómo manejar el, el, el calendario. Es muy importante, mujeres, que ustedes escriban en el calendario físicamente. No quiero que me escriban y me digan, lo puse en la computadora, porque en la computadora la mente le gusta materializar. Y estas son todas mis actividades. Yo tengo muchas funciones. Entonces, yo voy al futuro y un viaje al futuro se va con el calendario, ¿ok? Tú vas al futuro con el calendario, pero para no enredarnos mucho, vamos y hacemos un viaje de 45 días. En los próximos 45 días, tú vas a tomar tu calendario físicamente, así como yo lo tengo acá, Vas a buscar colores como el azul, como el verde, como el rojo, como el morado, como el amarillo, como el naranjado y vas a, es, a planear y vas a plasmar en el calendario las actividades que vas a hacer, pero con un objetivo, muchachas. Dios mío, en, es muy importante hacer viajes cuánticos en los próximos 45 días y todos van enfocados a ser una mujer productiva. Y yo no me voy a enfocar sino en cómo ser una mujer productiva y hoy voy a descubrir el método de la escuela cuántica mía y hoy voy a tener la técnica de los dos minutos y hoy voy a aplicar la técnica de los 20 minutos y hoy voy a hacer el bloque espiritual y hoy voy a hacer... Y todos los días, todos los días... ...usted enfocada... ...yo hoy... ...yo sé exactamente lo que tengo que hacer... ...porque yo ya planeé... ...hoy es martes... ...8... ...hoy tengo que hacer una foto promo... ...hacer un carrusel educativo... ...y tengo un coaching con Alicia... ...yo ya sé... ...qué tengo que hacer... ...y no todo el día hago coaching... ...y no todo el día hago el promo... ...porque ya me fui a caminar... ...ya hice coaching... Ya me levanté, ya, ya caminé, ya me bañé, ya me vestí, ya preparé el taller, ya lo estoy dando, ya va a quedar en, en el, en... o sea, voy planeando para no llenarme de cosas, es muy importante que tú todos los días tengas cosas diferentes, o sea, no llenarte de una misma actividad durante todo el día, sino que lo vas haciendo por días. Hay una frase que me gusta mucho y es, ¿cómo se come un elefante? Por pedacitos, ¿sí? Entonces mira que por pedacitos vamos haciendo esta parte. Ok, eh, es muy importante poner el resultado. Y en último lugar, crear un nuevo hábito a nivel neuronal sintiéndote una mujer productiva. Es muy importante el resultado. Mujeres, cuando usted activa este sistema de recompensas del cerebro, me ha dado muchos beneficios y el haberlo aprendido me ha llevado a elegir, a controlar los proyectos. Yo soy la que elijo y controlo todos mis proyectos y noto y tengo muchos proyectos y tengo muchas cosas que hacer pero todas las llevo a cabo. Entonces, más adelante en este reto te voy a eh, te descubriré cómo funciona y creo cómo crear nuevas redes neuronales de productividad mujeres nosotros podemos programarnos para ser mujeres productivas, el método Escuela Cuántica Mía es un mapa de bloques que te va a llevar a trabajar con enfoque cuántico abriendo tu tercer ojo a infinitas posibilidades y poder aprender a ver el futuro antes de que suceda mira, la mujer inteligente puede ver el futuro y puede prevenir el peligro antes de que suceda. El tonto ve el peligro, lo ignora y sufre las consecuencias. La mujer inteligente no. La mujer inteligente ve el peligro y antes de que suceda dice, Espérate un momentito, no, ahí, ahí hay, que, hay que evaluar. La mujer inteligente planea. Es preferible que usted se gaste un día planeando que no una semana sin saber qué va a hacer. Es mejor que gaste tiempo en planear que en se como una loca a, a, a, por ahí con los ojos cerrados. Se me acabó el tiempo. Sí, profe, yo antes estudiaba muchas horas y lo dejaba a los pocos días. Ahora voy con mis cursos poco a poco, voy finalizando lo que empiezo y eso me pone feliz. Claro. Mira Luz, tú ya eres una mujer productiva Has pasado con un, por un proceso Ya tienes enfoque cuántico Ya puedes ver el futuro ya, ya tienes tu ojo cuántico abierto a infinitas posibilidades Bueno mujeres, dije que este tema Lo iba a tratar en 20 minutos Y he cumplido mi meta eh, Soy una mujer muy enfocada Y eso es lo que yo te quiero enseñar Te quiero enseñar cómo abrir tu ojo cuántico a diferentes y a infinitas posibilidades, pero esto es todo un proceso. Recuerda que tenemos un mastermind, ahora hay uno que ese ya está, el cupo está cerrado, ya no va a entrar nadie más, porque esa es parte de, de mi técnica, es si abrimos un mastermind, solamente vamos a quedar esas que estamos porque he tenido experiencias donde entramos gente nueva y la gente nueva no entiende al ritmo que vamos las que empezamos en otro nivel y se enreda entonces por eso mejor prefiero tener poquitas mujeres pero bien trabajadas ese ya se cerró el de los siete pasos para la pereza ya se cerró ahora Estamos trabajando en el próximo Mastermind que empieza eh, las finales de, eh, la semana de, a finales de este mes de septiembre. Estamos trabajando esto, los cinco beneficios de ser una mujer madura. Eh, si te interesa el tema, házmelo saber y hablamos. Listo. Bueno, mujeres, ahora sí que estés muy bien. Chao. Cualquier cosa, por favor, esta hora. Esta media hora que me queda estoy disponible para las personas que están interesados en hablar conmigo, en preguntarme. Eh, estoy acá disponible. Listo. Bueno, chao.